Nuestro invitado, como había anunciado, y con él vamos a hablar de varios aspectos, que de hecho hoy estuvo aquí nuestro amigo, el director provincial de salud, y ha nombrado que la cuarta ola de COVID, él la llama la ola post-ADP, entonces yo quiero que, Sisto, con él te saludo, te damos introducción por, qué es por una serie de, de casos registrados a raíz o post-elección de la ADP que no se han querido vacunar. Buenos días, Sisto. Sisto. Buen día, Carolina. <risa> Buen día, Francis. Buen día, Fulvio. Bueno, Buen señor. día a toda la comunidad educativa de todo gustó, el país. El, el intro. Bueno, mira, eh, no entiendo realmente, no entendemos nosotros el por qué el doctor provincial de salud, doctor Rosario, se la ha cogido con la ADP y se la ha cogido con el magisterio. ¿Cómo así? Claro sí, que sí. sí. Se la ha cogido. Tú sabes ¿Cómo, cómo es el año, sabes cómo es el año escolar. Tú sabes cómo hay que llamarle a, al COVID. Post año escolar. Porque fue el Ministerio de Educación de la República Dominicana, apoyado y respaldado por el Ministerio de Salud, que decidieron abrir el año escolar en masas. Pero el caso es que los maestros no se han querido Cuando, eh, vacunar, muchos Pero maestro. después que él dijo eso aquí, que salió el Jaya, lo de publicó que le tiene miedo a, primera a la plana, jeringa, eso es o, falso. otros son antivacunas. Otros son, eso son es antivacunas. Eso es falso. Y aquí en la página de Telenor salió, después que el Jaya publicó en primera plana, que ahí fue que vimos las declaraciones del doctor, que nosotros entonces le, le respondimos de manera responsable y hoy solo les traje a ustedes y se las voy a entregar Dame. solo una muestra, una muestra nada más, porque no me dio tiempo antes de venir acá para que ir a la oficina Aquí a buscar. Una, Nosotros tenemos el diagnóstico lista. de centro por centro, pero además el doctor Rosario se está desmintiendo a sí mismo, porque él fue el que organizó el operativo de vacunar maestros en la ciudad ganadera y, fue la y eso primera, fue masivo, la, y ahí están las imágenes. Y esa fue la primera línea. Y eso fue masivo, y ahí están las imágenes que recogió Telenor. La segunda jornada de vacunación y la tercera en la propia Casa Club de la ADP. O sea, nosotros hemos dicho y hemos establecido, porque hemos hecho un diagnóstico escuela por escuela, que los docentes que no han podido vacunarse, maestras embarazadas, Profesores con condiciones preexistentes de salud, que sus propios médicos le han aconsejado que esperen que el médico autorice su vacunación. Hay cinco, Pero ahí está eh, hay la, cinco hay, maestros. Hay, una muestra de escuela hay cinco maestros ahora mismo internados, me dicen, que están en. Eh, eh, en eh, distintos. Pues, hay 20. 167 estudiantes en el país. Con COVID-19. No, no, no, pero aquí en San Francisco de no, no, Macorís. Usted, sí, para ir para allá. Cinco maestros. Sí, hay cinco maestros. Hay sí, uno de la bajada ir. que se resiste con toda y familia. Ahí. Que está contagiado que y se resiste aquí. a vacunarse. Bueno, ese es un error. Un número de óyeme, 600 jamás, maestros de óyeme, aquí. Jamás, oye, jamás, jamás nosotros vamos a estar de acuerdo con que una gente no se vacune. Ahora, ¿dónde es que estamos desmintiendo al doctor? Es en el número que ofreció de que 500 docentes. 600. Cuando vino a este programa. Dijo que, y eso no obedece a la verdad, el 90%, 95% del magisterio está vacunado Excelente, en San Francisco todavía, de Macorís. Mejor. Y ahí está el, el 90, informe, el 90, escuela el por escuela. Pues vamos a mandarle estas imágenes al doctor y de hecho sí, lo podemos mandar adelante. Atención doctor, está completo. diciendo Sisto Gavín, con pruebas aquí que el 90% de los profesores están vacunados. Entonces, partiendo ya de esta situación que viene arrastrándose hace unas semanas, primero unas declaraciones de de Robert, que ahí es que el doctor responde, eh, donde Robert refería sobre la, el, el manejo de salud pública a nivel local y el tema de los contagios. Ahí es como que inicia eh, como el, el, confronta, el enfrentamiento de que se han vacunado, que no, que no hay responsabilidad de parte de los maestros. ¿Cuál es la posición de la ADP a nivel acá en San Francisco de Macorís con la realidad que estamos viviendo? La posición es, en primer lugar, nosotros hicimos, le planteamos al Ministerio de Educación, tanto a nivel local como nacional, que el año escolar iniciara en cascada, no iniciara de manera masiva. Eh, en, en primer lugar, por las condiciones de los centros educativos. En segundo lugar... Por, la, por lo de la pandemia, y el ministerio decidió iniciar una modalidad masiva en todo el país, lo que llevar 2.8 millones de estudiantes, llevar más de 90 mil docentes, porque no incluimos a los jubilados y pensionados, y llevar miles de trabajadores administrativos a los centros educativos, en planteando un protocolo que prácticamente es, in, eh, o sea, es impracticable debido a, las, a que el ministerio no acondicionó en el año de la no presencialidad eh, los centros educativos y no tomó las medidas necesarias, ni los dotó de las mascarillas suficientes, ni los dotó de los, de, del, del gel, ni los dotó de, de prácticamente nada. O sea, entonces... Haber iniciado ese proceso, está claro que iba a traer no, no, consecuencias de manera que es post año escolar que hay que ponerle a esto para hacer que un que análisis que integral pero Sisto, eh, viendo la Vacunarse viendo es la una condición. responsabilidad. Nosotros como ADP llamamos al magisterio a vacunarse desde el primer momento. El sí, magisterio sí. acudió... Y Viendo como la dijo. situación, me sí, me me ¿cómo tú la puedes percibir? Perdón, un permisito, sí. porque quise eh, confirmar inmediatamente con Luis, con el director provincial de salud, que nos decía hace unos minutos acá... Otra información en torno a la cantidad de maestros que faltan. D él dice, pregúntele a Sisto, ¿cuántos maestros hay en San Francisco de Macorís? Él dice que hay alrededor de 400 docentes que no se han vacunado. Yo le mandé imágenes de este listado que tú nos has suministrado, donde la mayoría de centros casi están todo en un 100%. ¿Cuántos maestros hay aquí? Tú tienes... Aquí hay 2.981 maestros de acuerdo al padrón que llegó acá 2981 de esos 2400 no se han vacunado eh, don, el doctor debería decir dónde y mira sabe, de dónde dice lo en que el, el no. do, lo que el doctor debe decir es de dónde saca la sí, cifra de, de 400 porque las cifras que nosotros mira. tenemos son suministradas por los equipos de gestión de los centros educativos por los Muy directores bien. y por las unidades de base que sí, no tal tienen tal, razón tal. para mentir ¿Mm? Y no hay 400 maestros, no llegan a 100 los profesores no, en condiciones preexistentes Mira lo que dice salud. el disting diario. No llegan Al menos 103 maestros y y 67 estudiantes a eso me refería, sí. han dado positivo. Eso era lo que tú decías. En el algunos. país, Entonces, ¿sí? claro Entonces yo en no entiendo. El país. no entra dentro del porcentaje Mira, estamos haciendo hay. un cruce de información. Si se quiere, está en vivo. Sí. Que Luisito no esté de manera presencial. Él dice que esa información la tiene con una reunión con los, con los directores de distrito entonces no, no entendemos Bueno, los, directores y los registros una ¿Cómo cosa, es esto? hay que saber entonces que la, no que, miente el doctor si no el mienten registro, entonces los funcionarios de educación acá. Existo. No hay entendemos. que entender hay que entender que si hay una base de datos expedita en principio de vacunado la tiene salud pública eso es lo que refiere el doctor lo primero y al tener esa base de datos que todos los vacunados están asentados en esa base de datos, remitido a la central, y es por la que el doctor Muy bien, puede el, tener pero él la trajo una. Y sí, la mostró. Él, él estableció no, él no la trajo. Como ¿Cómo la pedimos nosotros no la y la mostramos. No, no. Él, la, él simplemente estableció cómo andaba <coughs> la provincia habló de un 62% con 65, 65 con de dos, dosis, de primera dosis, y un, 53, y un 53 de las dos dosis. De la dos dos. Y de la tercera, un 10. Un 10%. Sí, de que él tiene la... una base de datos más, muy expedita. Ahora, cuando él llegó hoy, dice, bueno, yo tengo que decirle que tengo una mención post-ADP, Pos elecciones. Pos elecciones de la ADP, en razón de que hay tantos, eh, tantos eh, profesores hoy con COVID, incluyendo uno de la bajada, que no obstante dio positivo él, su esposa y sus hijos, fue a dar clase y aparecieron cinco Mano. maestros más con COVID, actualmente aquí en la bajada. Ahora bien, ese panorama, ADP. Y el tema de los resistentes a vacunarse, eso es otro tema que creo que es válido que tú lo aclares, porque ciertamente las condiciones de salud de esos maestros no les permite vacunarse. Sí, pero y eso la... Luisito tiene que saberlo. Sí, pero lo que nosotros, lo que nosotros tenemos que Ajá. plantear es, y por eso incluso esto es prácticamente lo que se llama un falso debate, porque la ADP no ha estado opuesta, es el número que el doctor ofrece. Ahora, si él ofreció números provinciales, ya es otra cosa. Estoy hablando en calidad de presidente de la ADP de San Francisco de Macorís, y si fue el número que la Dirección Regional de Educación y los directores distr distr distritales a él le suministraron, sí, re realmente, es realmente no suministraron los números reales. Esa muestra que traje ahí, que se la voy a enviar a ustedes por WhatsApp ahorita ya completita, y además le voy a enviar también la, los casos que tenemos de COVID de inicio de la docencia, no solo desde el proceso no del proceso electoral de la ADP para acá, que el doctor está cometiendo un sesgo porque debería hacer un análisis integral de todo el proceso. Yo puedo decirte, ok, está bien, el evento de las elecciones pudo haberte generado claro. que alguna gente tal vez se contagiara ahí. Pero nosotros población. tenemos una relación de, completa de todos los docentes y de administrativos uh -huh. que mucho antes del proceso electoral del ADP han adquirido sí. el COVID, pero fíjense lo que pasa en Santiago de los Caballeros fíjense lo de Barahona fíjense lo, de lo el dato nacional que Francia Dele, acaba de expresar caray, que, que ha comunicado el litín o sea, no es un caso solo en San Francisco de Macorís no, y no, no es no. porque el magisterio no, no. se haya resistido a vacunarse puede haber un docente que se resista a vacunarse como sí. otro ciudadano Ahora, déjame, nosotros no compartimos sí, sí, que nadie se resista a vacunarse. Si usted está en sí, condiciones esto, de salud para vacunarse, debe vacunarse, porque usted no puede poner en riesgo a otra persona y a sus familiares. Hay un dato aquí. De manera que antes de, la, de las elecciones del ADP, en la escuela Juan Pablo Duarte, cuatro docentes fruto de, de, sí, de, del sí, intercambio sí. de la docencia, en, en, en la escuela, en el, el, en el liceo viejo. Que escuela es Eugenio Cruz Almanza Que eh, las elecciones no sí, van a propiciar que tres todo docentes. lo que, que antes claro. había contacto, eh, y, en, y, no. y en otros, en la escuela Manuel, en la escuela, Manuel, eh, en la escuela en Antonia Cruz de Mirabel, antes de las elecciones del ADP, una psicóloga, y el doctor sabe que a él lo llamaron directamente de la escuela para que fuera a desinfectar y para que fuera a hacer las pruebas. Ahora, Salud pública ha estado cumpliendo con las pruebas, pero no con la desinfección de los centros. Entonces, el protocolo que la ADP está planteando es, primero, suspensión de docencia donde aparecen casos de COVID, o sea, ir a docencia virtual, ¿verdad? No, no, no suspensión eh, para no dar clases, sino la presencialidad. Luego entonces, solicitar a salud pública que desinfecte el lugar y que proceda a hacer las pruebas. Cuando... Se hagan las pruebas, se realicen las pruebas y entonces no aparezca nadie más, entonces regresamos al centro, Mira, sí, ¿no? a la presencialidad. Ahora, si aparecieron otros, como ha ocurrido en algunos lugares, entonces, porque yo te voy a decir una cosa, la gran mayoría de los docentes que tienen COVID ahora tienen las tres dosis. Porque nosotros este manejamos los datos, del, mira, tienen las tres dosis. Puede aparecer un caso, como ese que Francis señala de la bajada, que voy a confirmar a ver si y, es cierto y, que y el y compañero aquí, no, se ha, no se ha vacunado. Pero los docentes que están internos hoy y que tienen COVID, tienen las tres no, dosis el y No, dos eh, no voy a decir desmiento, puede ser un error, ¿verdad? Aquí en el caso de la escuela, escuela Casa Padre Abel, aquí dice que están todos vacunados. Él me mandó la información, vamos a dar el, el dato de la maestra que está interna con COVID y no está vacunada. Y aquí dice que en este centro educativo se vacunaron todos y ella en ese caso específico que está interna no está vacunada. Al parecer estaba un error o algo. Te digo que puede aparecer un caso. caso, pero la gran mayoría de los que están, incluso ustedes, nosotros le podemos facilitar hasta los nombres, hasta los números de esos docentes, para que ustedes puedan contactarlo. Sí, y tienen las dosis y, la y tienen la tarjeta de vacuna también. Teniendo en cuenta que porque, el está vacunado no evita que nos contagiemos. Porque no tiene sentido eh, que nosotros, ¿qué, ¿qué razón tenemos nosotros para sí. mentir con un tema okay. de salud, con un tema de vida? La ADP de San Francisco de Macorís bajo nuestra dirección, el propio doctor lo sabe que desde de que nos contactó y nos solicitó la Casa Club de la ADP, ahí se han desarrollado prácticamente la mayoría de las jornadas de vacunación la que se hizo en la ciudad ganadera incluso por distrito educativo se llevó a cabo. Cito. Ahora, si el dato es provincial, ya, provincial. Entonces, ya entonces tal vez los 400 que él señala, se refiere a una distribución de las siete seccionales, tal vez de es la provincia de provincial Tú ves, pero en el caso de San Francisco de Macorís ese no es el dato real. No, hay que destacar la información y aclararla. Los cuatro, alrededor de 400 maestros a nivel provincial. Okay. Recogiendo toda esta información de lo que ha venido pasando, que ha dicho el director de salud, eh, ustedes como ADP, y la realidad del momento, ¿cuál es la dirección en estos momentos que, que se va a encaminar la, eh, con la ADP con los maestros? ¿Qué bueno, hacer? nosotros estamos orientando a que todo el que no haya, eh, a menos que no tenga la condición que señalamos, que todo el que no se haya vacunado, bueno, si no tiene una condición de salud, si no está parida o no está embarazada, como tenemos más de 10 docentes en esas condiciones, pues procedan a vacunarse. En segundo lugar, estamos aplicando el siguiente protocolo, porque la otra irresponsabilidad es de las autoridades de educación y del propio Ministerio de Salud Pública, es que quieren mantener todo el personal en las escuelas, aún habiendo covid pero hay centros que tienen, tienen dos días y tres días. ¿Cuál es el protocolo hay Tienen un protocolo, tienen hay un protocolo en diferente. Entonces es nosotros el... como ADP nos vimos precisados. No, ellos lo que plantearon como protocolo es, bueno, si Francia es docente en un centro educativo y salió positivo, entonces Francia es, es el que hay que aislar y se va a la casa y todos los demás continúan trabajando. Pero, el Pero Francia estuvo diferente. a diario... Francia estuvo a diario compartiendo. compartiendo con estudiantes, con docentes y con personal administrativo. ¿Cuál es el, el protocolo que la ADP se, se vio entonces precisada a eh, estar aplicando? Lo tenemos incluso por escrito, se lo puedo enviar. Eh, es el siguiente. Detectado alguien con COVID, nos vamos a la virtualidad. Se llama salud pública y así han estado haciendo los directores, los equipos de gestión de los centros y las unidades de base de la ADP reportan a salud pública, se le solicita la desinfección del centro y se le solicita en primer lugar las pruebas. Y se ha hecho. Sí, si las cumplimos. pruebas se realizan, si las pruebas se realizan y no sale nadie más eh, positivo, entonces volvemos a la presencialidad. Ahora, si sale uno, dos o tres más, entonces que no solo son docentes, sino también personal administrativo e incluso estudiantes. En San Francisco de Macorís no conocemos de estudiantes, pero en el país eh, hay un dato en la prensa de 67 estudiantes con COVID en este momento. Entonces... Aquí, no, ese es el protocolo que estamos aplicando O sea, que no es un protocolo tampoco de suspender nada no, Sino de cuidarnos Preservado. Que fue el protocolo que debió definir Salud Pública Sisto. Y el Ministerio de Educación Sin embargo, el Ministerio de Educación Y los distritos educativos Le han estado comunicando a los directores Que no apliquen el protocolo del ADP Que simplemente aíslen el que tiene COVID Y que continúen impartiendo docencia Y eso constituye Correcto. una irresponsabilidad mayúscula de parte del Ministerio Pero de Educación Pero el doctor ha dicho eso que tú planteas, que ellos hacen sí. Sisto, hacer... eh, Hay una realidad, estamos en COVID Nunca habíamos tenido Una experiencia De clase docente presencial Después de, de estar viviendo Lo que estamos viviendo ¿Cuál ha sido el rendimiento eh, El cumplimiento Con Con, con las exigencias eh, De educación Ante esta situación que se está viviendo En las aulas con los profesores, ¿se ha estado cumpliendo con, con el programa docente? Con el programa docente, sí. Los dos, los maestros y maestras. Porque están en eh, las eh, escuelas. esta esta esta pandemia, a, a alguien lo deja loco, a otro lo deja aturdido, a otro no sabe dónde está y, hay, y, y ahora, pasa muchísimas cosas. No, y ahora hay, <risa> hay, que, hay que ver, verdad. Sí, y, ahora, sí. y ahora muchos infartos ah, es lo que hay. Sí, hay que analizar. Prácticamente se establece y la parte psicológica Que son también. resultados también de, de Covid. Entonces la parte psicológica influye demasiado. Wow. Nosotros le sugerimos al Ministerio de Educación que además de no, que los, de los orientadores que tenemos en los centros educativos que hacen un gran trabajo eh, se contrataran o se nombraran a partir del concurso eh, psicólogos sobre eh, y no solo psicólogos escolares sino psicólogos clínicos también para tratar el trastorno que wow. deje el COVID, COVID a un adulto a un niño, el, el trastorno post-COVID. Entonces, los el proceso docente sí se está cumpliendo. Ahora nosotros seguimos sin, la, sin que el ministerio intervenga más del 50% de las secuelas que hemos presentado las imágenes aquí. No han estado atendiendo una sola. Pero si no le intervinieron cuando estaban en, en pandemia, que estábamos sí, cerrados. Que, de, sí. que debió intervenir. Seguimos con las dificultades del agua potable. Seguimos con las dificultades de los fondos descentralizados. Seguimos con las. O sea, el ministerio no ha estado respondiendo en el nivel. Sino haciendo, asando un Sisto, paño con por, pasta ¿Por qué perdió Tuve el gobierno en las elecciones? una educación con un rolo Sisto. En una escuela por, tomándose una foto ¿Por qué para perdió el, paño el con gobierno? Pasta. Después que tú entras a la escuela, como me pasó a mí una experiencia Entonces tú vas y encuentras las aulas de tartalada Y te la pintan en el frente pregúntenle a Padre sí. Brea ¿Por qué perdió el, el gobierno Manuel en las elecciones en la, en la ADP a nivel nacional? ¿Cómo fue? ¿Por qué perdió, perdieron las elecciones? ¿Quién la Siomara? ¿Sí? El, el PRM ah bueno mira, el proceso... Llegó el PLD porque eso es así Hidalgo Mira el proceso electoral de la ADP eh, Perdió el patrón Precisamente Porque eh, Por esos niveles De incumplimiento con el magisterio Y de incumplimiento con el sistema educativo Sobre todo las demandas pendientes De los activos, de los jubilados Y de los pensionados eh, la, El triunfo de Hidalgo Como tú señalas que tiene la presidencia Pero no tiene la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional el, la, la correlación de fuerza Queda de la siguiente manera okay. ¿Cómo? La corriente Eugenio María de Hostos De 21 cargos Tiene 10 cargos La, el, la alianza Que fue la alianza que encabezó eh, El profesor Juan Núñez Con eh, las corrientes José Francisco Peña Gómez Juan Pablo Duarte y otras Obtuvo 8 puestos y entonces, el espacio magisterial Narciso González, que es el que nosotros coordinamos, obtuvo dos puestos. O sea que nosotros crecimos. Teníamos un puesto representado por nosotros, ahora tenemos dos de manera independiente. Ganamos también las seccionales de Baní, de Pimentel, San Francisco de Macorís, Esperanza, Jaina y Santiago. Aumentamos también cantidades seccionales y representación. Entonces. Eh, Primitiva Medina de la Emilio Prudón obtuvo un puesto, por lo tanto hay una distribución ahora más equilibrada Muy interesante. del Comité Ejecutivo que nos va a permitir a nosotros los, los, los, eh, eh, eh, impulsar un conjunto de propuestas y de reformas, porque con nosotros habrá que contar para garantizar quórum y mayoría para tomar decisiones ¿Cuál es nuestra visión? La siguiente así como nosotros siempre hemos nos hemos opuesto a que la ADP esté en manos del patrón, como nos opusimos cuando, lo, cuando el go, los gobiernos pasados, uh -huh. también nos oponemos a que sea utilizada como instrumento para oposición político-partidaria, porque la ADP no es para eso tampoco. Es un hilo. O sea, ya que, lo que es muy... hemos advertido Muy bien. y la ADP lo que debe hacer es defender los intereses de sus afiliados y luchar por una mejor educación, seguir luchando por ello, pero jamás ser convertida en un instrumento de ningún partido político y de ningún dirigente, Hay que y de ningún claro. presidente, para simplemente hacer oposición política a ningún gobierno. No, jamás. Nuestro compromiso seguirá siendo con el Magisterio, y eso es lo que vamos a impulsar, y con la educación también. Muy asisto. bien, gracias, Asisto, por tu participación. Y ir a visitarnos a aquí en de mañana y, a, y aclarar estos puntos que De todas maneras, el debate con respecto a la vacunación de los maestros y el tema fundamental, la atención del Miner a sus asuntos como atender a las, la, los, las escuelas, los, la, las aulas, que ayer veo que a, en Santo Domingo un techo. De un, a un, una niña de seis años. Una a una, niña de, cayó, años. una niña de seis le años. Le cayó Por encima. Suerte, Por suerte fueron leves aprovecharse la... en reparación. Y no, y no se ha podido ropina, entender por qué con el 4% no se le ha dado la atención y reparación a la gente. Hay escuelas. que quitarle mano, darle cuatro. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Quitarle qué? Quitarle. No, no. No, darle mano. Dice que no, dice que no. Vigilar, bueno, pero también Vigilar. se trata de administrar. De, bueno, no, la transparencia Es que que se cumpla. Hay que tener el 4%. Se. en algún momento se agotó. Presupuesto cuando se tenía 1.9, educación cumplió o no cumplió, aquí se cumplió. Nadie nos ha explicado desde pero, cuando se empezó a hablar de la faltaba. sombrilla amarilla. ¿Sabe qué es lo que si hay que hacer, Francis? Siempre faltaba. ¿Sabe sabes qué es no. lo que hay que hacer, Francis? Francis. Pero Hipólito lo utilizó para mandar a Cuba. Únanse a la propuesta nuestra, Francis. ¿Cuál de es? una ¿Cuál es? auditoría desde el 2013 que comenzó a aplicarse el 4 Excelente, excelente hasta propuesta. Hoy, excelente de todas propuesta. las gestiones. Y administrar. Excelente. el uso. Una no auditoría. Excelente propuesta. Excelente propuesta. Eso es como decir que le quiten dinero. Transparentar con una auditoría. Estamos una conquista pronto. del pueblo dominicano en términos de ley auditoría es ADP. transparentar con una auditoría pero nunca claro. quitar, nunca no, la, auditoría quitar. ADP no. la ADP Mira, aprobó su auditoría en el día de ayer si la, atención, la, si la atención es También. nunca quitar es. lo que no se está haciendo bien pues lo van a Serán robados. Mira una cosa que pero no, solo, no son que los recursos eso, en sí, Francis. A es la política. Es, es la política, no son los claro. recursos en sí, Francis. No, no, no, no, no, no, no, pero ustedes están señores, ahí. Hay que ver cómo van a lograrlo. No, bueno, Francis, vamos entonces a ver, pues, señores.